En la noche las estrellas le cuentan un cuento al sol y la luna desde arriba le manda un beso a una flor. Veo un avión entre las nubes, las luces de un camión y la moto de mi vecina aparcada en el callejón. Desde mi casa veo cosas que despiertan mi atención y le pido a mi mamá que me cante una canción. Cuando quiero ir de paseo yo le pido a mi mamá que cojamos el pañuelo y salgamos a jugar todo lo que hay en la calle yo lo quiero tocar para explorar el mundo más allá de mi casa.